ADC informa. Calidad académica. La Universidad Autónoma de Coahuila inició el registro para el proceso de admisión a estudiantes de bachillerato y licenciatura para el semestre enero-junio 2020. El registro estará abierto hasta el 18 de octubre en la página de internet www.admisiones.uadec.mx. Las fechas del pago de la solicitud son del 1 al 18 de octubre del 2019 y el costo de la ficha es de 550 pesos. Fernando Martínez Cabrera tomó protesta como director de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila para el periodo 2019-2022. Ante el Consejo Directivo, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, funcionarios, alumnos y maestros del plantel, el director prometió cumplir los compromisos, entre ellos, mejorar los planes de estudio, tener instalaciones con mayor equipamiento, apoyar a los equipos deportivos representativos, así como promover los viajes culturales y académicos. La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila celebró 60 años de vida. El rector Salvador Hernández Vélez felicitó a la comunidad estudiantil por formar parte de un plantel destacado que ha estado muy cercano a la sociedad y que contribuye en gran medida al bienestar social, a través de la identificación de problemáticas, así como de buscar las alternativas que permitan brindar una solución viable. En el evento se entregaron reconocimientos a exdirectoras y exdirectores. Se revelaron dos placas, una que conmemora el 60 aniversario del plantel y una más entregada por representantes de la Sociedad de Alumnos Generación 7370. La Facultad de Medicina Unidad Torreón invita a cursar sus diferentes maestrías y doctorados para iniciar en enero 2020 Entre sus ofertas académicas se encuentra el doctorado en Ciencias Biomédicas Maestría en Investigación Clínica y Maestría en Investigación Multidisciplinaria de la Salud los interesados deberán de realizar el registro en la página www.admisiones.guadec.mx. Para más información comunicarse al teléfono 871-713-8377, extensión 111 y 141 o visitar la página www.medicinatorreon.guadec.mx y www.ciptorreón.wadec.mx Cultura la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita al 25 Festival Internacional de Órgano a celebrarse durante el mes de octubre en la Catedral de Santiago de Saltillo. La comunidad universitaria y el público en general podrán disfrutar los conciertos todos los jueves a partir de las 20 horas con maestros organistas de renombre nacional e internacional. El festival presenta en esta ocasión a los concertistas mexicanos Eliezer Jauregui Arrasate, Manuel Contreras Ruiz, Gustavo Delgado Parra, Víctor Manuel Urbán Velasco y Ulrich Spanhassen de Dinamarca. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, convoca a participar en el 31º Congreso Nacional de Ensayo Magdalena Mondragón. La recepción de trabajos permanece abierta hasta el viernes 18 de octubre a las 15 horas. Podrán participar escritores mexicanos por nacimiento, residentes en el país o en el extranjero, siempre y cuando no hayan sido ganadores en ninguno de los dos géneros, cuento y o ensayo, en este concurso en años anteriores. Para más información consulta la convocatoria en. Facebook y Twitter, arroba dpc, o a través de los teléfonos 844-410-2482 y 844-410-2542, extensión 119, así como en el correo electrónico gmail.com Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.